Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Ayúdale Steffi y a Search a comprender los conceptos de voltaje, corriente eléctrica, resistencia y circuitos eléctricos. Buena suerte. El primer concepto que veremos es el voltaje el cual es la diferencia entre el potencial eléctrico, o mejor dicho, la fuerza que hace que se muevan las partículas con carga negativa, más conocidas como electrones. El voltaje se mide en voltios. El segundo concepto es la corriente, que corresponde a la cantidad de electrones que viajan de un punto a otro a través de un material capaz de conducirlos, como un metal. Ten en mente que la corriente se mide en amperios. El tercer concepto es la resistencia. Ella mide la cantidad de oposición de flujo de corriente. La resistencia se mide en ohmios. Utilizaremos como ejemplos algunas analogías. Es decir, compararemos los conceptos de voltaje, corriente y resistencia con cosas que ya conoces y hacen parte de tu diario vivir. Primero, imagínate que te regalaron un tanque enorme lleno de tu bebida favorita. Si abrimos un hueco en el fondo del tanque y le ponemos un tubo, la bebida comenzará a correr o a fluir a través de él y el tanque se empezará a vaciar. Esa presión que hace fluir la bebida por el tubo será equivalente al voltaje. La diferencia de altura entre la parte más baja y la parte más alta de la bebida sería la diferencia de potencial. La cantidad de bebida que corre por el tubo sería equivalente a la corriente eléctrica. La corriente está relacionada con el voltaje, ya que al disminuir la altura de la bebida, disminuye su presión, es decir el voltaje, y disminuye el flujo del líquido o mejor dicho, la corriente. En este caso, la resistencia sería el ancho y el largo del tubo. Entre más ancho sea dicho tubo, fluirá o correrá más de tu bebida favorita, lo que indica poca resistencia. Si el tubo es más angosto, ¿qué crees que pasará con la resistencia? Así es, su resistencia será mayor, ya que esto hace que pase menos líquido a través de ella. De igual manera, si el tubo es más largo, habrá más resistencia. Si no respondiste bien, no importa, puedes repetir el video cuantas veces quieras para repasar estos temas. Para el segundo ejemplo, imagínate que Steffi y Serge van en un grupo de naves espaciales con destino a la Tierra. Pero primero, deben atravesar un anillo de asteroides. La fuerza del motor que hace que las naves avancen sería equivalente al voltaje. Las naves que fluyen a través del anillo sería la corriente eléctrica. El ancho del anillo de asteroides cumpliría la función de la resistencia eléctrica. Entre más ancho sea el anillo, menor será la resistencia porque podrán pasar más naves. Si el anillo es más angosto, la resistencia será mayor porque no podrán pasar muchas naves. Un circuito eléctrico es un camino por el que fluyen los electrones. Ten en cuenta que los electrones viajan en sentido contrario de la corriente, es decir, si los electrones van hacia la izquierda, la corriente eléctrica va hacia la derecha. Lo sé, es raro, pero así funciona. Los tipos de circuitos que veremos por ahora se componen de una fuente de voltaje que se representa con la letra B una corriente que se representa con la letra I y componentes eléctricos o electrónicos como en este caso una resistencia que se representa con la letra R el camino debe estar cerrado para que la corriente pueda fluir por esto se unen los componentes con un cable la fuente de voltaje tiene un extremo positivo que es por donde inicia la corriente y un extremo negativo que es por donde regresa la corriente por convención la corriente va desde el más hasta el menos. Volviendo al tema de los electrones, ellos, al ser de carga negativa, se sienten atraídos por el terminal positivo de la fuente. Por esta razón, van desde el terminal negativo hasta el terminal positivo. Ayúdale a search a entender qué pasaría con la corriente si invertimos los terminales de la fuente. Correcto, cambiaría el sentido de la corriente. Esperamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.